Amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para hablar aspectos relacionados al conocimiento gnóstico. Eh, vamos a dialogar hoy con Gastón y vamos a hablar de religión. ¿Cómo andas Gastón? ¿Qué tal, gracias? ¿Cómo te va? Bueno, eh, empecemos. Empecemos. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar con relación a la religión? Eh, la religión, podemos decir que, que la palabra... Eh, significa volver a unir, uh -huh. este, volver a unir a, a, al, al hombre con, con su parte divinal, con su parte pura, este, y un tema difícil de, de tratar, ¿no es cierto? Claro, porque como a por ahí hablábamos en algún momento antes de comenzar a, a grabar, es decir, este, hoy el término religión, o el, te, eh, sí, el tema religión es un tema medio escabroso, ¿no es cierto?, pero hay que entender la importancia que tiene desde el punto de vista de que todo ser humano, decíamos, es religioso por naturaleza. Es decir, hay una parte que el hombre no, no entiende desde el punto de vista intelectual y tiene que recurrir sí o sí a ese sentir desde un punto espiritual. ¿no? Claro. Como decía por allí, es decir, lo opuesto del, del religioso es el ateísmo, pero por ahí... Es que, como se dicen en chiste, ¿no es cierto? Gracias a Dios soy ateo, dice alguno, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, todo en algún momento de nuestra vida seguramente no, nos damos cuenta de que somos más que esto. Eh, y, y nos pasa que, que las formas religiosas, o sea, las instituciones religiosas, eh, en, en los últimos tiempos han, se han generado una, una mala fama, por así decirlo, y nos enredamos con eso y nos perdemos la posibilidad de, de encarnar los principios religiosos, esas enseñanzas que tienen todas las formas religiosas, que, que en esencia sería ¿no? lo que realmente nuestra parte espiritual eh, debería encarnar. Correcto, eh, sí, es así. Es decir, como decíamos, es necesario porque mm, eh, siempre nombramos a un filósofo eh, contemporáneo como es el maestro Samael Aumbeor, el fundador de las instituciones gnósticas, donde dice que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es decir, que todas cumplen una función importante. Claro, porque los principios son los mismos en todas las formas uh -huh. la forma religiosas. Lo que pasa es que, este, como somos personas con agregados psicológicos, con defectos, eh, las la formas religiosas han ido targiversando la los principios y, y la enseñanza se ha ido perdiendo ¿no? con el correr del tiempo. Y así es como surgen lamentablemente en esta época todas las, este, las guerras o las, este, los, claro, conflictos los conflictos ¿no? religiosos, ¿no? Por una falta de entendimiento, una falta de comprensión de la importancia que cumplen las religiones en el, en el, en el ser humano, claro, ¿cierto? Gracias. Claro. Eh, y bueno, los invitamos verdaderamente, eh, creo que estamos de acuerdo en esto, a, a todos los eh, amigos televidentes de, de Cinco Minutos de Gnosis, hacer reflexiones profundas sobre las religiones y la importancia que tienen ellas en nuestra existencia, en nuestra vida. Y tratar de ser comprensivos para aquel, aquel que tiene una religión, es decir, este, que es parte, o forma parte de una determinada religión, y comprender y entender que ese es su lugar, y si ese es su lugar y ahí se encuentra perfectamente bien, es decir, que siente que ese es su lugar, bueno, este, comprender, ¿no es cierto eso, no? Para dejar de, de que existan esas luchas entre, entre distintos grupos religiosos, ¿no? Claro, y poder sacarle el jugo, digamos, a, a la enseñanza que cada doctrina tiene, sin, sin quedarnos, digamos, en, en esos defectos que tenemos las personas, que más allá de que seamos parte de una institución religiosa, este, eh, somos personas que, que estamos queriendo autorrealizarnos encarnar esos principios religiosos que con, con defectos y todo estamos haciendo un trabajo y que quizás... Eh, este, llevando a cabo este, esos, esas enseñanzas, uno pueda ir profundizando más en, en los principios religiosos y, y no quedarse en los errores que cometemos las personas. Exactamente. Eh, bien, amigos de 5 Minutos de Gnosis, hasta aquí estas reflexiones con relación al tema este de la religión. Muchas gracias.